¡Hola! ¿Os acordáis del vídeo que hicimos sobre seguridad vial? Pues hoy me acompañan de nuevo William y Esther para preparar un concurso sobre seguridad vial. ¿Estáis listas, chicas? ¡Sí! Yo, yo, yo, yo, yo, creo que me la sé. Eh, yo creo que significa que ahí no se puede aparcar. Pues yo creo que no, Tajani, yo creo que es dirección prohibida. Ah, pues puede ser, ¿eh?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 Si llegamos al semáforo y nos encontramos en esta situación con el muñequito verde parpadeando significa que no podemos comenzar a cruzar porque no nos dará tiempo de terminar eh, ese cruce. Oye, ¿y qué diferencia crees que hay entre esas dos señales de peatones? Es que a ver, hay una que es de color azul y cuadrada y luego hay otra que tiene una línea así roja y es en forma de triángulo. Yo, yo lo sé. La de azul sirve para avisarte de que hay un paso de peatones, además están las líneas blancas pintadas. Y la de color rojo triangular sirve para avisarte de que más adelante va a haber un paso de peatones. Vale, vale, entonces así ya sabemos que tenemos que ir bajando la velocidad en el vehículo para estar pendiente de si viene un peatón. Ok, ya lo he entendido.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 No, tienes que mirar a la izquierda después a la derecha y a la izquierda otra vez, vaya a ser que algún coche vaya por la carretera y no te haya mirado. Vale, vale, que puede ser que yo me lance y no me haya visto. Tengo que pararme un poquito por precaución para que me vea antes de lanzarme, aunque nosotros tengamos la preferencia. Entiendo, entiendo.